de fuera contribuyen a desmontar estereotipos o los mantienen y bueno, para poner pues un ejemplo de museo de Arte que la Junta de Andalucía el Caja de Granada, que es una fundación y este que es propiedad municipal no sé si hay gente por aquí del ayuntamiento que esté pendiente vale, pues en el Carmen de los Geranes, a vosotros el Carmen de los Geranes, para el que no lo conozca tiene varias estancias donde nos hablan de la pareja que vivía allí. ¿no? cuando hablan de ella se refiere a que ella era joven, guapa y estudiosa de profesión música, Y además no la representa en un papel pasivo, que era llevada y retratada, sin ningún tipo de autonomía. Luego, en otra sala, vuelven a repetir a e incidir lo mismo, contra el matrimonio, con Feliz Leclerc, ojo la rato, una joven de gran belleza, estilo y de elegancia, de la que no se separaría jamás. <coughs> lo primero más me da angustia, esa ¿no? <ríe> Pero por lo demás, vuelven a incidir en ese tópico de que ella destaca por ser joven, era de la misma edad que él. Bella, estilosa, sin ningún tipo de, no sé, autonomía. Y voy a ir rápido porque.. Bueno, pues eso, las mujeres son atracciones de musas, de inspiradoras, de. Mmm, pocas veces y como he visto ya los ejemplos, como autora. ¿Qué proponemos? Bueno, comentaba antes, no sé si por aquí, muchas la gente señala, pero no.. o bueno, por pues Cecilia, ¿no? Se señala a veces los errores, pero no sé. De la puerta, ¿no? a nuestra pasa siempre por la formación formar en general a todo el personal no solo a la persona que programa o que ha a crear los contenidos sino a toda la institución la persona que está de cara al público que sea algo en conjunto para qué para que todo esté incorporado desde los materiales las actividades paralelas los folletos la cafetería. veo que hay gente que está un poco agarradas he traído eh para los hijos heridos el escenario deseado sería ese, incluir la perspectiva de género, pero que nada por justicia y por la mitad de la población y ya no. ¿Dónde está la mujer la oferta cultural? Aquí ya pues se expone muy, muy mal. Las datas escénicas es uno de los sectores donde la derecha de género es más acusada. Cualquier festival que hay de música, desde aquí de Granada, habéis comentado el Rock, el Granada Sound, la, la presencia femenina es mínima, simbólica. Y no solo en bandas mixtas. Um... Hay un estudio aquí de um, clásicas y modernas, o de clásicas y modernas, el año pasado, recopiló y revisó eh, diferentes <risa> partes culturales y teatrales, y lo podéis ver con más tiempo cuando queráis, y veis eso, que a nivel de gestión, una gestión realizada por hombres, contratan a hombres y se fundan Aquí también el teatro de tampoco pasa. Propuestas. Bueno, esta es la más.. La cláusula de representación paritaria, que es acabar con los chinguitos de las Pensamos que las instituciones, para ser coherentes, no pueden apoyar propuestas que sean discriminatorias. Y ahora actualmente todas pasan por dejar de darlo la presencia de la No la madrastra, como he visto la por ejemplo, si os fijáis, suelen tener. Todas las posiciones y todo eso, más o menos en los jóvenes emergentes también, en los ciclos, la de Pilar Vispen. Pues digo que hay ejemplos aquí en Granada donde se pueden hacer las cosas. Y bueno, donde está la mujer en el espacio público. Vuelvo al ayuntamiento y aprovecho de mirar a ustedes, pero bueno, si hay más gente que me diga, ¿eh? eh las calles y las placas comunicativas y las estatuas representan mínimamente a las mujeres. Como veis, solo un 8% en un estudio que hizo el propio ayuntamiento reflejaba eso. Aún así, en las últimas 100 calles que se han dado nombres solo 9, vuelven a ser de vuelta. Lo hicieron, lo leyeron y se olvidó. Entonces, tenemos por las calles, las placas. Cuando pongo la fotito tan chica, es porque es de verdad así de chiquito. No sale a la calle nada. Hoy una conmemoración, que en conmemoración del día de Riqueta Lozano. El Riqueta Lozano, que también tiene una calle, que sale de Plaza Mariana, donde nació. Otras veces son iniciativas de vecinas, este no sé si sabéis el nuevo memorial que han hecho en el cementerio pues, pues seré refrigerada por ser una errata Muchas veces los descuidos suelen ser atrapados por la mujeres, el, el poco mantenimiento, el, la desidia, todo eso al final es, Imaginaros, no sé, un homenaje a Lirka, y ni dos segundos, seguramente lo cambiarían Pero es cosa, ¿vale? O muchas veces también las estatua aparecen sexualizadas y respondiendo a canales estéticos patriarcales, como ya veis aquí a la a Eugenia Barbie, princesa Disney, no sé, una mezcla así, playboy, ¿vale? Y ya, si queréis alguna pregunta... Si sí, está publicado y si no lo tenemos, que luego. Claro, lo que pasa que yo he puesto vez que estaba en sus trajes. Es de 2004. Sí. Este es el callejero de con perspectiva de de la Norte de 2004. Y luego en 2014-2015 fue Granada y medio la que hizo el análisis de una tabla para encontrar la red en Internet con las últimas 100 calles. Hasta ese sí, año. Eh, no sé si es histórica. A de alguna mujer que está especialmente con su ausencia en el imaginario, y también en el sistema el... de bueno, tengo una anécdota que es bastante <tose> que, Muchas veces la gente no es que la desconozca. Estamos mujer no nos para que están por ser eh, Una de las paradas de los paseos acaba la plaza Mariana y enseña fotografías antiguas. Y se ve el palacio de la tortajada. Yo no sé si hay que aquí. ¿Conoce la tortajada por aquí? Pues entonces digo, seguro lo habéis visto muchas veces, o sea, nadie en el grupo la conocía digo, a ver, ¿quién conoce la cuadera estañera? Pues entonces el, la persona que vaya entrando a mano izquierda, a la de la cocina, hay un cuadro muy grande de una señora superior. Ella es con su nota mayor a través, van a ser siglo XIX. Entonces, muchas veces las vemos, pero no las asumimos. Y esta señora me de derecha, la que pregunto, si yo pensaba que era una noche de vida. Porque como están las y tan la mujer está decorando o pues mencionando algo o algo de que no pensamos que están por su propio. ¿No? Bueno, como esa, tenemos que tener una ruta que va a ser declarada a través de las cualitas. Hemos empezado primero con rutas de espacios comunes de las mujeres del día a día. Bien, a Pero luego tenemos esto, de, de, de, de qué tal el milagro almenar, alucinamos de Fabien, ...que de más? ¿Qué más? Ah, bueno, porque en Alguada se tiene una actividad, la primera de la gente que está O sea, vamos a ir pasando por diferentes zonas. María Manrique, eh, Elena de que el señor Fernando Hernández, ya estoy diciendo todos esos folios, pero esas son las bastante... Y si no, bueno, que quiera este domingo, tenemos un paseo a las 11 en Salud Sal Católica, que será en buscar a Ganei de la Casa de Valdes. Toda la información está en la página web, por eso no me he entretenido a ver. ¿eh? ahí junto a junto con las actividades gracias